Siete personas resultaron heridas en el simulacro de terremoto en San Pedro. Yo esperaba más. <risa> Sabes que aquí son medio de viajo. Al menos siete personas resultaron heridas durante el simulacro de terremoto llevado a cabo por las autoridades del municipio Consuelo. Cuando un camión de los bomberos y una unidad del Sistema Nacional de Emergencia 911 embistieron en un, a un grupo de motoristas y personas que observaban la operación, los heridos fueron llevados al Hospital Ángel Ponce. De la citada demarcación Entre los heridos se encuentra El encargado de la policía municipal Miguel Ángel Peguero Quien fue llevado al hospital Antonio Musa De San Pedro de Macorís Los accidentes ocurrieron en la calle Isidro Barros La principal de acceso A consuelo mm -hmm. Señores, hoy, hoy hubo así Aquí lo anunciamos, un simulacro de, Pero aquí en San Francisco no Todavía no sí, sí aquí se En varios edificios en el ayuntamiento, en la gobernación. Y ahí vemos el, el famoso guacalito sí, ¿verdad, el capital, sí. el edificio Juan Pablo Duarte se llama. Duarte? Sí, en la Duarte. Y ahí tú vas, enfrente hay una cafetería, <coughs> me olvidó el nombre, que con 500 tú no comes. <risa> y yo me sentía a comer a las 12. Ya tú sabes cuánto después <risa> Ay, <risa> santo Dios. De, de los de lo 2.000 sobraron como 300 pesos. <risa> Miren, ahí estamos ya, viendo las imágenes, señores. Pues sí, bueno. no, no hay, eh, ¿verdad? Esas son las imágenes de lo que ocurrió allá en Consuelo, en la provincia de San Pedro de Macorís. Y sí, pues dentro de esto, un incidente, porque el dominicano <risa> no, que, no se queda sin una. ¿eh? De, en, esta, en este caso, pero es bueno que haya ocurrido este simulacro, eh, dice el director del COE, que fue un éxito. Y esperamos que se repitan y con más frecuencia para así nosotros, pues, saber actuar cuando ocurran eh, este tipo de desastres que de verdad es uno de los más... Claro, eso es muy eh, importante, deben hacerlo varias veces. Que pone a uno nervioso solamente con el nombre, y eso que nosotros somos, vivimos en una zona sísmica, ¿eh? una sí. falla que está prácticamente ubicada aquí, a lo que es al norte de la ciudad, Entonces, según lo que me han dicho. Entonces, es importante que se hayan, que se hayan hecho estas... Eh, eh, estos simulacros y ojalá que se sí, siga respetando pero <ríe> siete sí heridos siete sí heridos sí herido. sí, no conviene oye porque que pasan también pero es bueno que el COE siga haciendo eh, estos simulacros para que la gente aprenda a salir de las edificaciones a salir horror, se vuelven un cama. tollo se vuelven un tollo a salir afuera cuando hay sismo tú tienes que estar al aire libre ¿Eh? Porque la lógica es que se van a caer. Pero usted tiene que salir, saber salir de los sitios. No se pongan y, y se pongan a dar vueltas. Eso es para afuera de una vez. Entonces, hubo muchos edificios que salieron rápido. Que están practicando mucho eso a, a menudo, muy a menudo. Sí, ahí es, eh, de, de, por eh, eh, iniciativa privada. Las propias empresas hacen sus propios. Eh, eh, ¿Cómo es la palabra? Evacuación. Simulacro, simulacro, simulacro, Sí, así es. Se están olvidando la palabra otra. ¿Está olvidado de eso? Sí, está olvidado de eso. Cuidado.